Pues muchísimas gracias por estar aquí, eh, por, estar en este en este, por estar en este conversatorio, eh, Fuentes de Energía para Futuros Perpetuos, se titula el conversatorio. Y este es eh, parte de Ficciones Hídricas, que es parte del programa de divulgación de la pieza Agua Cero, presentada por el Laboratorio de Inmersión del Centro de Cultura Digital, dentro del marco del Festival Internacional Cervantino, en su edición número 48. Eh, tenemos con nosotros a dos, tres eh, invitados, eh, de quienes voy a leer su, su semblanza. Y tenemos por un lado al doctor Jan Ramos, que es nacido en la ciudad de Guanajuato en el año de 1969, químico de formación por la Universidad de Guanajuato, titulado en 1993, y doctor en ciencias de la tierra por la UNAM en 2004. Investigador en la Universidad de Guanajuato desde 2004, imparte materias tanto a nivel licenciatura como en posgrado, relacionadas con el movimiento del agua, su origen en la tierra, las vías de circulación, así como, ...como de los efectos de los flujos del agua. Ha participado en el desarrollo de cinco proyectos de investigación... ...en temas de aseguramiento de abasto de agua de calidad potable... ...a poblaciones de comunidades rurales. Esta actividad la ha desarrollado principalmente... ...en comunidades de la Sierra Gorda de Guanajuato... ...así como en el municipio de Guanajuato. Eh, ha apoyado en los consejos asesores de la Reserva... ...de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato y las Zonas Protegidas de las Cuencas Esperanza y Soledad, en el municipio de Guanajuato. Ha publicado 20 artículos en revistas científicas y ha sido tutor de tesis eh, de 12 ingenieros, así como de 8 maestros en ciencias y 3 doctores de ciencias del agua. Por otro lado, tenemos a Primal Studio, eh, eh, que está conformado por Paola Sánchez y Héctor Juárez, y el estudio es fundado en el 2006 en la Ciudad de México. Primal es un estudio transdisciplinario que trabaja en el desarrollo de proyectos y en la generación de espacios de acción y reflexión dentro de los campos del arte contemporáneo, la cultura visual, la arquitectura, el urbanismo y la investigación. Desde Primal buscamos los nodos que conectan la naturaleza, los entornos, las comunidades, las, las lenguas, los alimentos y las culturas. Intuimos que borrar los límites y las fronteras entre las prácticas artísticas y el trabajo de otras disciplinas es esencial para la reflexión contemporánea. Esto es lo que, lo que proponen nuestros compañeros de Primal. Y bueno, para empezar un poquito con la... Con la conversación y, y estar como en contexto. Me gustaría preguntarles a ambos eh, cómo es que, bueno, la, nuestra relación con el agua ha sido pues, desde que desde que desde nuestros orígenes como especie, ¿no? Y a lo largo de este trayecto eh, hemos tenido como. Pues, mu muchísimas variaciones en cuanto a la percepción del agua, ¿no? en nuestros diferentes acercamientos a ella, a, a nivel como biológico y necesidad, pero también como a nivel cultural. Eh, hemos desarrollado un sinfín de estrategias y tecnologías para convivir con el agua y con, bueno, con este líquido vital. Y por lo mismo eh, me gustaría preguntarles sobre esta idea y sobre esta percepción ¿Cómo piensan ustedes que percibimos en la actualidad el agua ¿no? como tal? ¿Cómo piensan ustedes que, que en general el ser humano, con toda esta carga histórica, eh, percibimos el agua eh, ahora en la actualidad? Creo que hay muchas maneras de, de abordar esto, pero ustedes desde su disciplina y con la relación que han tenido en estas eh, investigaciones... Cómo es que piensan que el ser humano percibe en la, en la actualidad? Esa sería la primera pregunta que, que les haría. Quizá para mal podremos empezar con, con ustedes en este. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Este, es un gran honor estar aquí platicando sobre temas que nos interesan. Y bueno, pues para no dar más vueltas al, al tema. Nosotros, eh, desde, eh, pues desde nuestra práctica artística, eh, el tema del agua ha sido un, un este, eje recurrente dentro de nuestro trabajo, eh, en específico eh, pues es un interés que desde hace muchos años y en nuestro estudio pues, implementamos un sistema de captación pluvial desde que llegamos a, al espacio físico que actualmente ocupamos, ¿no? Y posteriormente, pues, este, nos dimos cuenta que en realidad, y ya abordando tu pregunta, es que en la actualidad la relación que tenemos eh, pues los seres humanos con el agua es de una total este, invisibilización de, de la misma. ¿no? Es decir, este, hoy en día, eh, a diferencia de como tal vez pasaba en, este, en la antigüedad, en donde pues, la vida se, se relacionaba directamente pues, con el agua, porque los asentamientos se hacían justo, justo junto a los ríos, junto a, a estos cuerpos que nos iban a dar... Este, o a proveer de, de este vital líquido. Actualmente, pues, en las ciudades han alineado toda esta idea y, pues, hoy en día pues, el agua está totalmente invisible, ¿no? Este, eh, la, eh, la modernidad nos ha proveído de tecnología que, pues, hace que el agua, pues, aparezca mágicamente abriendo una llave, ¿no? Un grifo. Y eh, de manera irónica, únicamente aparece cuando tiene pues, elementos de desastre, ¿no? Es decir, cuando nos inundamos o cuando, cuando, escasea. Eh, o cuando escasea, ¿no? Este, cuando cuando escasea, cuando justamente la gente se preocupa de este, dónde está o por qué falta y... Y pues eh, todas estas estructuras eh, de ingeniería y toda esta tecnología, pues justamente han hecho que en la modernidad este, el agua pues haya perdido su, cor su corporeidad, ¿no? por decirlo de alguna manera. Este, y, y pues bueno, cre creo que en ese sentido, eh, en, la, en la actualidad tendríamos que cambiar es, esa relación si queremos realmente convivir de manera correcta con, con este elemento. Sí, justo, justo creo que es, que es, es interesante esa, esa relación que, que tenemos actualmente con el agua, que pues justo ha, ha ido cambiando, ¿no? Eh, antes, eh, como mencionan, teníamos como esta esta idea de que, de que el agua, pues, llegaba a ser en tiempos paganos también, ¿no? En diferentes creencias también, justo como los sistemas de creencias han ido cambiando y nos han hecho entender eh, los diferentes elementos como el agua y la naturaleza desde otros lados, ¿no? eh, Quizá puede llegar a ser esta idea de... Eh, Lynn White, este investigador, habla justo de, de, de, la, de, de la idea de cuando el, el, el, el paganismo y el monoteísmo empiezan a, a, el monoteísmo entra, ¿no? Como más a, a, en vigor y, y rige más todos los sistemas de creencias, empieza a dominar. Eh, ya no vemos el agua como un ente o como un personaje, o como una persona, como tal, o alguien que tiene vida. Entonces nos distanciamos un poco, no solo del agua, sino en general de la naturaleza, ¿no? Eso, digo, no sé si tiene aquí... Eh, eh, caso con la actualidad, pero creo que es interesante ver todos estos cambios de percepción que hemos tenido con el agua, ¿no? Y en toda esta investigación que se ha hecho eh, en las cuencas eh, ya a nivel de, de administración del agua y de los recursos y, y toda la investigación que, que ha hecho doctor Jan, eh, ¿qué nos puede comentar al respecto de esta, de cómo se percibe el agua desde esa disciplina y también desde pues desde estos lugares, ¿no? desde desde la Sierra Gorda y desde todos estos espacios en los que ha estado usted colaborando con diferentes comunidades, eh, ¿qué nos puede platicar al respecto? Bueno, antes que nada, eh, pues muy buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación que me hicieron, también aparte de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato por los enlaces. Es un verdadero honor estar aquí presente, compartir las vivencias con ustedes y bueno, expresarlas a, al público en general. Eh, bueno, yo he tenido la oportunidad prácticamente desde que tengo uso de razón. Eh, si uno nace en Guanajuato capital, eh, prácticamente tenemos relación con el agua de manera eh, directa. Eh, vivimos en una ciudad donde, donde nos paremos, uno voltea para todos lados y vemos cerros, vemos el entorno natural. Entonces, eso nos ha llevado a los guanajuatenses a, a, a tener un, un gusto, un gusto, pues, por ir a caminar. Eh, antes existía, aplicábamos aquí el verbo cerrear, ¿sí? era muy común, vámonos a cerrear, ya vámonos al cerro, y pues ya estando en el cerro, pues vamos a garambullar, ya vamos a colectar garambullos, y luego vamos a echar nadie porque pues ahí están los charquitos, ahí están los arroyos escurriendo. Entonces, hay una relación muy directa, y, y eso nos permite ver que prácticamente todos tenemos algo que decir respecto al agua. El campesino, la gente eh, de a pie, podemos decirlo, porque siempre hay una relación con el agua. Y, y definitivamente, coincido con mis compañeros de Primal, es, está invisible hasta que o nos falta, o es tanto el exceso de agua que ya nos generó un problema ya se metió a la casa ya, ya no inundó eh, por ejemplo aquí en guanajuato es muy común como muchas ciudades no, no fueron en, en el arranque no fueron planeadas adecuadamente aquí es muy común ver ríos en los callejones entonces este porque eran los causas naturales de pues del agua y, y eso genera pues una interacción obligada con el agua eh, bueno, he tenido el privilegio de, de formar ingenieros en hidráulica o ingenieros del agua, porque son gente que, pues bueno, desde una perspectiva técnica trata de atender la problemática que tenemos. Concretamente me ocupo de estudios que tienen que ver con el aseguramiento de abasto a una población y, y son temas eh, un poco complicados porque no hay manera de asegurar el abasto. Simplemente dependemos de de la lluvia. Sin duda, eh, el tema lluvia es fundamental. Entonces, tenemos que medir la lluvia, cuánta lluvia está entrando en una cuenca y después, ¿qué le pasa a esta lluvia? Es decir, ¿va a escurrir? ¿Se va a infiltrar? Una gran parte se evapora, pero desde el punto de vista abasto, queremos ver qué le pasa al agua una vez que toca el suelo, según las características del suelo, como repito, escurre o se infiltra. Y ahí decidimos guardarla, porque definitivamente, eh, ahorita ya no aplica el agua que no has de beber, déjala correr. Vamos a tratar de guardarla, ¿sí? Y en ese sentido, eh, el desarrollo de las ciudades ha generado una degradación del entorno natural. Es, eh, es, es, es complicado buscar la sustentabilidad, porque el desarrollo es un poquito... Eh, contradictorio con la conservación. Sin embargo, pues tenemos que buscar ese equilibrio. Y comentar eh, la oportunidad que he tenido de estar en, en un sitio tan hermoso como es la Sierra Gorda guanajuatense, que compartimos con Querétaro y con San Luis Potosí, eh, es una de las zonas, por lo menos en Guanajuato, donde tenemos más agua, pero de manera contradictoria, la población no tiene acceso al agua. Porque... Cuando estudiamos el agua, el abasto, quisiéramos resolver las preguntas, ¿dónde está el agua? ¿Cuánta agua hay? ¿Qué calidad tiene? Y en ese sentido planeamos cómo distribuirla. Y justamente ahí está el tema, la accesibilidad al agua. Entonces es a veces muy contradictorio que la región del estado donde hay más agua, la población solamente la ve correr porque no existe la infraestructura para canalizarla, y bueno, existen esas estampas que podríamos decir románticas, pero, pero son complicadas, gente que tiene que caminar una hora, un manantial, ida y vuelta, todavía existe, quisiéramos, eh, pues, cambiar, cambiar esta perspectiva, que, que no fuera nada más romántica, que fuera, eh, pues, funcional, real, y, y en eso estamos, tratando de garantizar el abasto de agua a la población. Bueno, eh, me, me arranco un poco con esta, con esta idea del, del lenguaje, ¿no? De cómo justo como, como humanos y, y con esta pues, herramienta que tenemos que es el lenguaje, también la incorporamos a nuestros procesos de, de vida y de comunicación, ¿no? De, para llegar a estos... Eh, lugares comunes, estas convenciones donde nos entendemos y, a, y, a, y apropiamos el lenguaje y lo utilizamos ¿no? de esta manera, como el NADE, como mencionaba el doctor Ramos, o todas estas otras palabras que se van volviendo parte de nuestro léxico dependiendo del entorno en el que en el que vivimos. ¿no? Eh, y aprovecho este tema del abastecimiento del agua, eh, esto, esto que menciona el doctor Jan, para eh, dar una, como ponernos en cuenta de, de cómo es complejo todo este eh, proceso de, de captar el agua o de dirigir el agua o de entender el agua como, como este flujo y que eh, puede llegar a ser bien, bien complicado, sobre todo por el tema de la del, del agua que se puede usar, ¿no? De, de la potabilidad del agua, si es que la vamos a tomar, o bueno, el, el agua tiene diferentes usos, ¿no? Quizá es un, un, un uso pecuario, agropecuario, es un uso de, de riego, es un, es un uso de abastecimiento de las ciudades, y de repente se puede llegar a, a volver complicado porque el agua que quizá en algún momento pudo ser potable eh, o pudo haber tenido un uso, por temas de minería y otros temas de contaminación de la industria, deja de serlo, ¿no? eh, Entonces ahí mi pregunta iría hacia, ¿cómo es que dentro de la ingeniería y el diseño, ¿no? que creo que son dos áreas en las que estamos aquí con, con expertos, podríamos pensar eh, en... en posibilidades para, para que esta administración del agua y de este recurso no solo llegue de manera más eh, fácil, sino que no se vea afectado nuestro entorno por estas mismas implementaciones tecnológicas que muchas veces vienen acompañadas con otras eh, características que no son positivas para el entorno y para el agua. ¿no? Y aquí eh, esta sería un poco la pregunta, entendiendo la dimensión desde un lado de la parte más como indust industrial o, o más eh, de, de ingenierías, de, de construcciones, con de dimensiones más grandes, construcciones como presas, eh, que son abastecimientos mucho más grandes, ¿no? Para otro tipo de, de, de zonas, pero también desde el punto de lo local, ¿no? Como este tema de captar el agua de lluvia o otras estrategias que podamos usar, ¿no? Entonces ahí creo que son dos dimensiones: las dimensiones de las megaestructuras, ¿no? De todas estos sistemas que, que permiten que desde los flujos más eh, grandes o desde los. Eh, eh, flujos hídricos que existen podamos ya acceder a esta agua, pero ya que accedemos a esta agua, ¿cómo podemos eh, administrarla de, majo, de mejor manera en la comunidad, ¿no? eh, ya sea en una ciudad o en otros lugares? Entonces, ¿qué, qué visiones ustedes pueden proporcionarnos a partir de, de la ingeniería y del diseño? Quizá podemos em, eh, empezar aquí con, con el doctor Jan que nos platique un poco su opinión. Pues definitivamente tenemos ahí un paradigma que tiene que ver con eh, el, el almacenamiento de grandes volúmenes. Eh, el aprovechamiento del agua superficial pues ha sido desde que se establece una comunidad. Eh, por ejemplo, de lo que yo conozco que es el estado de Guanajuato, pues los primeros pobladores que hubo en esta región Buscaron las fuentes de agua, buscaron este, la cercanía con ríos y manantiales, manantiales que al día de hoy eh, siguen aportando flujos, pero eh, cuando tenemos una cobertura urbana ya no se perciben eh, los ríos. Esto eh, ha pasado a lo largo de, pues de varias civilizaciones, eh, concretamente aquí en Guanajuato Capital. Por ejemplo, tenemos el río Guanajuato, eh, pues sepultado por toda la, por toda la mancha urbana. Eh, su canal principal es la calle subterránea. Y justamente a, aquí eh, se puede aplicar es, este concepto que estás mencionando, Ari, que lamentablemente no hay una separación de drenaje pluvial o todos los ríos que existen alrededor de la ciudad eh, no se han cuidado. Tenemos un río eh, que se puede rescatar, que es el río Pastita, eh, que, que es el cauce principal del río Guanajuato. Pero el punto es que cuando llega a cruzar la zona urbana, hemos perdido el respeto por lo que significa el agua. Siento que si concebimos el agua como un elemento sagrado, tendríamos un poquito más de respeto. Lo comento porque... Es, es increíble cómo un recurso que parece potable apenas atravesó eh, pues la zona civilizada y, y ya dejó de ser potable porque eh, pues le anexamos el agua residual. Hace falta eh, planeación. Siento que a veces eh, tanto, eh, tanto problema que hemos tenido lo hemos dejado crecer al grado tal de que nos ha rebasado. Y... Eh, pensamos en asegurar el abasto con presas, pero hemos crecido, hemos crecido, las actividades nos han, eh, demandan más agua, ya no la tenemos en superficie y empezamos a explotar los acuíferos. Por ejemplo, en Guanajuato, cuando empieza la explotación de los acuíferos es más o menos en los años 1930, porque empieza la agricultura de riego, empezó a masificarse la agricultura y los niveles del agua subterránea, más o menos en 1930, los teníamos a menos de 30 metros, pero hemos perdido el equilibrio, o sea, no estamos sacando más agua de la que entra, no conocemos bien el sistema natural, los ciclos de cómo entra el agua, por dónde está entrando a los acuíferos, y eh, llegó un momento en que no generamos la información. Eh, ¿Cómo para lograr la sustentabilidad? Y es, es, esta, estos retos los hemos empezado a atender tanto desde la academia como desde dependencias oficiales, tanto federales, estatales, municipales. Y tenemos un gran reto, tenemos un gran reto de eh, generar información que lleve hacia un manejo sustentable. Ok. Eh, pues sí, creo que creo que de entrada no, no tenemos idea, ¿no? Y por eso la pregunta inicial, que ¿cómo, cómo es que piensan ustedes que percibimos el agua, porque creo que estamos bien alejados a, a realmente cómo funcionan todos los, los ciclos y cómo es que llegan a, a nuestra llave, ¿no? Y luego de ahí qué pasa, ¿no? Que justo lo platica, lo comentábamos en, en otra charla que tuvimos. Eh, ...con el doctor Rodrigo, y él nos mencionaba algo como bien curioso, que es una historia que yo no sabía, ¿no? ¿Por qué es que nosotros, eh, todos nuestros residuos los, los, los eh, juntamos con el agua? ¿Y por qué es que justo el agua sirve para, para mover los residuos que no tendría que ser, no? Porque pues entonces estamos contaminando más el agua y hay otras maneras de hacerlo... Entonces, bueno, nos cantaba la, la historia del origen eh, en, en Inglaterra y por qué, su, por qué se empezó a hacer así. Pero, pues bueno, el origen de, de algunas cosas, no digamos, que no, no tiene ya que ver con cómo lo podemos implementar. Y eso pues lo podemos observar en, en culturas prehispánicas, ¿no? En todo el, el manejo del agua que se tenía aquí eh, en, la, en la Ciudad de México, pues que era muchísimo más consciente en ese sentido, ¿no? Y, y, el, y creo que había un tema de diseño y de ingeniería, ¿no? Que bueno, no se llamaba ingeniería en ese momento, pero pues tenían una, una ciencia del manejo del agua bastante interesante y que creo que se podría rescatar mucho de eso. Eh, a nivel de diseño, me gustaría un poco también eh, saber eh, de Primal... ...estudio que justo se dedican a esto y que ya implementan esto de, desde sus primeras prácticas, ¿qué otras cosas pueden llegar a, a, a hacerse? ¿no? O sea, digamos, ¿qué otras eh, implementaciones de diseño y de tecnología creen que puedan llegar a, a funcionar? Eh, tanto como estrategias de, a nivel diseño de comunidad, ¿no? como estrategia, como tecnologías o no sé, ¿no? Algo que, que vaya por ahí y quizá en, en la ciudad para el buen manejo, o el mejor manejo del agua o el aprovechamiento simplemente, ¿no? Eh, pues de principio creo que, este, quitando allá sobre el tema de, de ciclo, los ciclos del agua, en realidad pues creo que estamos tan, tan desapegados de ello que nos lo enseñan en, en la primaria, pero en realidad no tenemos noción, conocimiento, ¿no? De, de ello lo aprendemos en los, en los diagramas en tercero o cuarto grado, ya no me acuerdo. Y hablando a nivel doméstico, eh, nuestro acercamiento al agua, si bien es este, abrir el grifo, pues bueno, son estos almastrotes que según tengo entendido surgieron, este, aparecieron en todas las casas de la Ciudad de México con los garrafones de de agua entonces ese ahora sí que ese ese diseño que está en todas las cocinas de, de las casas pues nos ha alejado también de ver eh, cuál cuál es el agua que bebemos no o sea compramos un garrafón de, de agua es lo a lo que se le atribuye toda la confianza del agua que, que puedes beber pero eso nos ha alienado aún más no y nos ha llenado o oh, bueno campañas publicitarias también de todos este, los mitos sobre el, sobre el agua. Yo pienso que pues, a nivel comunidad también hay una eh, anécdota que tenemos este, acerca de un, una pieza que nos ayuda mucho a conversar a, este, sobre el tema del agua con las personas, una pieza de mediación que se llama Rainbar y que justamente es parte de la cosecha pluvial en Prima la compartimos en este dispositivo que se llama Rainbar, que es un bar de agua de lluvia, y que al compartir el agua y beberla, pues se detonan muchos diálogos con, con las personas, y nos contaba en una ocasión una, una señora, este, porque siempre en, en el Rainbar lo que sucede es que cuando les ofrecemos agua y la beben, y empezamos a platicar y les contamos qué es agua de lluvia. De la, de, de la Ciudad de México. pues surge así toda esta, este, este, ¿qué, qué me estás dando, no? Este, de beber, bueno, les contamos obviamente el, el proceso que lleva aquí en, en Primal y cuál es la intención de, de dialogar bebiendo agua de lluvia. este... En una ocasión una señora este, pues, tomó el agua y nos pedía más y a quien nos sorprendió fue a nosotros porque no tenía esta reacción. Y entonces nos vamos este, a platicar con ella y de, oye, este, pues, ¿conoces este, más o, o captas el agua de lluvia? O... Y nos contaba de que desde siempre en su casa, en la azotea, han captado el agua pluvial y nos contaba ahí el sistema super básico que tenía que era unas cubetas, unos tambos donde caía el agua, le ponían una, una tela, no dejaban este, que corrieran los primeros 15 minutos de, de, agua, y, este, de agua de lluvia, después pues, este, dejaban que cayera en estos botes este, con, un, con una tela, y, este, y después, pues, esa agua era la que usaban en general y parte de esa agua la hervían y era la, la que bebían. Entonces, pues, a lo mejor, este pues, este, a, ahora, este, en estos tiempos puede causarnos justo eso, el desconfianza, pero este no se han enfermado y todas esas preguntas. Pero creo que hacer eso en una comunidad justo lo, lo que debe de suceder es despertar esas preguntas, o sea, generar esas prácticas que hacían nuestros abuelos aquí en la Ciudad de México y hacernos esas preguntas e investigar bien si tomamos agua de lluvia, ¿qué es lo que estamos este, tomando? ¿Si la usamos para... Eh, ahora que sean, pues, bueno, lo digo así de moda, los huertos urbanos y todo esto, con, con qué se riegan eh, es, eh, los huertos, qué es lo que usamos entonces, hablo como de estas eh, pequeñas acciones básicas que justamente eh, diseñar estas estrategias nos puede llevar a hacernos muchas preguntas y a lo mejor a partir de ellas buscar eh, soluciones o... o, o o pro, o proyectos desde de los ciudadanos. Sí, justo creo que el, el tema de, de, del agua, en términos de diseño, de ingeniería, tiene que ver con una mala concepción, ¿no? Como bien dijiste, esta ingeniería que se llevó o que empezó en Inglaterra, este pues en realidad es, es es un mal diseño, ¿no? Es una mala orientación de, al, de algo que venimos haciendo desde hace muchos años y que yo alguna vez en, en alguna de estas publicaciones de Facebook que que, este, que, que, se, hacen bueno, que se hacen virales, estaba un, un, un este niño africano con una cubeta de agua que estaba volteando y te decía, ah, o sea, que lo que me dices es que tú orinas y este y defecas en esta cubeta de agua, ¿no? que es la que yo bebo, porque es básicamente lo que hacemos todos los días cuando vamos al baño, lo que hacemos es orinar y defecar este, en agua potable, ¿no? y, y este, cuando en realidad todos esos desechos, o bueno, maldichos desechos, porque en realidad son nutrientes que podrían ir a la tierra, y entonces justo en términos de, de, de concepción de diseño, lo que ha pasado es que ese, el, el estar desligados de todos los procesos y de entender al agua como un ente separado, es lo que ha hecho que, que no, no podamos atacar debidamente estos procesos, porque si vemos el agua de, de manera separada con la tierra, este, pues también estamos viendo nada más una parte de, de la, del escenario, con otro amigo eh, artista que eh, él vive en Tlaxcala, tiene un proyecto muy bonito que se llama La lengua del diablo, él, él nos platicaba de cómo, por ejemplo, el concreto había eh, venido con esta idea de progreso, que también creo que es parte del problema, la idea de progreso y modernidad, este, o de desarrollo, como dijo Jan, este... Eh, ellos no tenían problemas de inundaciones, por ejemplo, ¿no? en, en, este, en esta parte de Tlaxcala donde él vive, que es una zona que son como las orillas del cerro. Pero cuando llegó el concreto, este, en esta idea de, de la modernidad, entonces empezaron a tener problemas de inundaciones. ¿Por qué? Porque cuando no había concreto, llovía y el agua se infiltraba y, y no, no corría, no este, y, o, o bueno, corría, pero se iba infiltrando, y entonces en el momento que pusieron el concreto para las calles, el agua ya no se infiltró desde arriba y entonces empezó a, a tomar volumen, y entonces en las partes bajas pues se inundaba porque ya no había esa infiltración. Y entonces es, es eh, muy irónico porque justamente... Este, este proceso del de ciclo de, del agua, que sí si nos lo dieron en la primaria, nos lo enseñaron, ahora la única forma, nos lo venden ahora, por ejemplo, en las aguas eh, mineralizadas, ¿no? Vienen ahí los esquemas, ¿no? De dónde viene el agua que te estás tomando y la este, prácticamente que es súper este, potable porque pasó por quién sabe cuántos procesos. Este, pero es, eh, pues es como ya una ficción, porque eso ya no existe para, eh, para este, nuestra modernidad, no y eso es lo que pasa en todas las ciudades. Entonces, eh, en términos de, de diseño, eh, también nosotros creemos que, así como muchos de los problemas que tenemos actualmente, es esta idea Y tú lo dijiste, Ari, muy bien al inicio, de esta administración, ¿no? Porque justamente el tema de administrar es quién administra, ¿no? Y administra evidentemente eh, pues el gobierno en esta idea de, de, de proveer de servicios básicos a partir de, de los impuestos, y, y eso está claro, pero... Lo que ha pasado en la ciudadanía es que ha dejado de preocuparse por sus recursos, ¿no? Y eso aparece en todos lados, ¿no? Desde la alimentación y de dónde vienen tus alimentos, que están cosechados a 300 kilómetros, este, hasta este, cómo los consumimos, cómo los desechamos, cómo, eh, por ejemplo, en el, en, el, en el tema del agua, pues toda esta idea de de las aguas negras, pues es un sinsentido, o sea, ese concepto no debería de existir, o sea, es, es como, este, ya actualmente es casi, casi, este, es tan grave como, como, sí, es como asesinar al agua, ¿no? Es, este, eh, siendo que hay lugares en donde no, no tienen este, este recurso para poder este, realizar sus eh, eh, necesidades básicas, ¿no? Como es tomar, cocinar, este, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el, creo que el mejor ejemplo, bueno, uno de los mejores ejemplos para identificar las peores prácticas es la Ciudad de México, este, porque... Desde hace muchos años, nosotros venimos escuchando, ¿no? La crisis del agua que viene, la crisis del agua que viene. Siendo que la crisis del agua ya llegó desde, está implantada desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque el agua que consume esta ciudad, la mitad se la robamos a otras cuencas. O esta viene de las cuencas de Valle de Bravo, de, de, viene de otros lados y utilizamos... Un montón de energía para traerla, para potabilizarla, para distribuirla a toda la ciudad, y después otro tanto de energía para poderla sacar y mandar todos nuestros desechos hasta Hidalgo, en donde riegan los cultivos con esas aguas, que luego nos regresan en forma de lechugas enormes, ¿no? Pero súper contaminadas. ¿no? Por eso ese río le, dice, le dicen el río de la venganza, ¿no? el río de la revancha, porque en realidad eh, hay, hay un documental este, muy bueno este, que se llama h 2 omx y yo creo que es, son ese tipo de cosas que si nosotros, to, todo el mundo tuviéramos ese nivel de información, uh -huh. evidentemente estaríamos súper alarmados de cómo se hacen las cosas actualmente. Entonces, para nosotros, eh, eh, creemos que no es una situación sencilla, evidentemente no hay varita mágica, no hay, este, eh, no hay fórmula, pero creemos que, que, que el, el cambio tendría que venir desde la conciencia de cada una de las personas, ¿no? o sea, porque este cambio nosotros lo hemos visto o sea esta cuestión de, de captar el agua de lluvia este, evidentemente nosotros pues, somos afortunados porque eh, tenemos un espacio en donde poderla captar donde almacenar o sea es complejo no este pero pero también te das cuenta que es un problema que tienes que atacar desde la comunidad es decir el, el agua se tiene que compartir este, y pero lo que nos hemos dado cuenta es que sí, efectivamente, hay muchos retos que superar en términos de ingeniería, de tecnología, pero todo eso ya existe. Lo que falta es eh, determinación, es decir, eh, voluntad. Nosotros creemos que el problema es más de voluntad que de diseño o que de tecnología o de ingeniería de la voluntad de la gente de pensar que si va a tener, en lugar de un drenaje tradicional en donde sale hacia la calle, vas a tener un baño compostero, ¿no? O, o un baño seco, eso no te hace pobre, ¿no? Porque este, está sí, estigmatizado claro. de que pues, si tienes una letrina, pues es, eso es de pobres, ¿cómo va a ser posible? Que después esa tierra la vas a usar para... Este, este, hacer composta o para otros procesos, pues también como en una ciudad vas a poder este, hacer eso. ¿no? Este, y que entonces el agua tenga otro sentido, ¿no? eh, un sentido en donde se, eh, se use para la alimentación, para, para pues, todos los procesos vitales ¿no? de la naturaleza y que está prestada además... Este, porque también hay otro, ese concepto de extracción, ¿no? O de utilización de los recursos, en donde, pues, bueno, yo pago por el agua, ¿sí? Este, y entonces, pues, que, que, que me la entreguen porque la estoy pagando. Pero cuando tú te haces cargo de tus, de, de, de tus recursos, no hay factura que puedas pagar. Si, si un año no llovió lo suficiente, no hay, no hay dinero que, pueda, que puedas pagar para que yo más O sea, eso creo que es algo que, que tendríamos que empezar a cambiar nuestra concepción en términos de, la, de, de los recursos que, que tenemos prestados de la naturaleza, ¿no? Que al final nadie le paga pa, por ellos, ¿no? Este, solamente le extraemos, le extraemos, le extraemos y jamás le regresamos nada, ¿no? uh -huh. Y sí, brevemente, eh, justo a lo que comenta Héctor, está en la, en la ciudad, bueno, en la Ciudad de México, con tantos restaurantes. Entonces, es eh, otro tema, ¿no? El, el, que siempre el, el agua embotellada, bueno, lo vemos en estos lugares, el agua embotellada siempre se vende aparte. Pues, otra es regresar al tema de los garrafones de, de agua aparte, todos los extras que estamos pagando por tomar agua de, que nos la venden como de buena calidad. Y es un círculo, es una pesadilla capitalista en la que vivimos y que simplemente o sea no nos damos cuenta, estamos tan metidos en ello que no nos damos cuenta en realidad esa crisis, o sea, en envasada, estamos viviendo y bebiendo a dónde nos va a llevar. Sí, totalmente. Creo que somos, este, de entrada, bueno, creo que se ha mencionado, pero somos analfabetas de nuestro propio entorno. O sea, no, no conocemos realmente, eh, pues, cómo funcionan los ciclos, ¿no? Y, y justo como menciona sector, este, los ciclos de la naturaleza creo que tienen su tiempo. Tiene su temporalidad, ¿no? Y ahí otra vez, eh, en, en la pieza esta de agua cero, apelo a lo lento, ¿no? Como entender que si no, si no está lloviendo, no funciona lo que necesites, en este caso la pieza, ¿no? O si no hay sol, pues no va a haber sol y te vas a morir de frío. Entonces, entender los ciclos de la naturaleza, que creo que antes eran muchísimo más entendidos en general. Ahora, pues, solo algunas partes y algunas personas entienden esos ciclos. En el campo son mucho más entendidos, ¿no? En comunidades que están lejanas a las ciudades donde todo ya se da por sentado y gratuito y nada más abres la llave y sale el agua. Pero ahí se entiende mucho más la naturaleza y se entienden los ciclos, ¿no? Y digamos que apelamos a lo lento. Y ahí el, el tema del concreto me parece también una metáfora bueno, no, no una metáfora, un hecho interesante, ¿no? Como, eh, como justo, creo que hay un, un ruido ahí de motor, de moto. Pero bueno, justo como la idea de, del concreto, que el concreto es para alisar la carretera, alisar el camino e ir más rápido, ¿no? Entonces aquí es una lucha entre la velocidad y la lentitud. Y creo que también las tecnologías van un poco por ahí, ¿no? Como en esta carrera de, de quién, eh, quién descubre, ¿no? También un poco como la, todo, todo este paradigma científico, ¿no? ¿Quién descubre el nuevo y más eh, interesante descubrimiento científico que va a cambiar el mundo? O ¿Quién descubre la nueva tecnología que nos va a hacer llegar más lejos, encontrar más estrellas, eh, ir más profundo del océano y justo extraer más recursos, porque al final pues, tenemos toda esta noción extractivista. Entonces a mí me gustaría eh, sobre todo toda esta idea de, del progreso y, del, y desde el punto de vista antropocéntrico, ¿no? Porque pues justo desde ahí es de donde podemos ver las cosas, pero no nos damos cuenta... De, de todos los otros ángulos de, de, de este planeta y de esta vida, que no somos los únicos aquí, pero que tenemos este afán como de control, ¿no? De alguna manera y queremos controlar los recursos para nuestro beneficio y en el camino, pues todo lo demás no importa, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, podría, cómo podemos pensar? Y esta es eh, una pregunta para... Para ambos, que quizá ya en algunos... Ya me contestaron algunas de las preguntas que tenía aquí, pero... Eh, esta sería una pregunta de cómo es que la tecnología... Y entiendo que no tiene que ver con la tecnología y el diseño necesariamente, ¿no? eh, Sino con la voluntad y tratar de entender. Pero, ¿cómo es que desde el diseño y desde la ingeniería se pueden establecer estas estrategias, ¿no? Y quizá... Eh, algunas eh, propuestas de tecnología, eh, sistemas que puedan ayudar a que se dé a conocer esto, a que sea más evidente y a que se pueda dar como una solución en estas dos dimensiones, ¿no? en las dimensiones como más de ingeniería y que son macroestructuras que nos ayudan a entender todos los flujos del, del país, del planeta no de, o de la localidad. Pero también de manera más local, que creo que ya lo mencionaron de alguna manera en toda esta idea de comunidad, que me parece que es lo más fuerte, ¿no? Eh, lo más fuerte en el sentido de que de boca en boca es donde se traducen o se, tra tra se, se transmiten estas ideas, estos conocimientos, como se ha hecho durante millones de años, ¿no? Eh, no sé si millones, pero muchos años. Y qué, qué tecnologías son las que creen que podemos, regreso a la pregunta, quizá ya me, me fui muy lejos, pero qué tecnologías creen que puedan implementarse de estas maneras, de esta, en esto a nivel de diseño. Y la pregunta va un poquito este, al, al doctor Jan, si es que existen, ¿no? Y si sí, ¿cómo se pueden implementar? Y si no, ¿qué ideas podemos tener un poquito especulando hacia, hacia el futuro, ¿no?, de estos futuros posibles. Eh, bueno, sí, sí quiero retomar el, el, el punto que, que, que aquí están poniendo en la mesa, que, que definitivamente puede ser el origen de muchos, eh, de, de todos los aspectos relacionados con el desabasto. Estamos conceptualizando al agua como un elemento motriz de residuos, ¿sí?, es decir, ahí ya le perdimos completo respeto al elemento tan sagrado que es el agua, primero porque pues, nos componemos de un alto porcentaje de agua. Eh, hace falta concientizarnos, sin duda. Pero eh, esto que comentan, eh, que, que dijiste Ari, de, de, de un colega investigador que no, no entendía por qué tenemos que usar el agua para transportar residuos, o el tema, desde que nosotros nos despertamos, obviamente pues vamos a desalojar nuestros residuos, pero ya estamos afectando un recurso que nos llega de manera muy fácil y nos damos un bañito y quedamos como nuevos y todo, pero pues, ¿qué culpa tuvo el agua? En fin, eso es un suma, una sumatoria de millones de habitantes en una ciudad que se va a traducir en, obviamente, un drenaje de agua residual y, y que afecta un sistema natural como es un río, ¿sí? Eh, eso, eso creo que sí tendríamos que cambiar de paradigma, eh, a lo mejor hasta eh, una religión, eh, cambiarle el concepto al agua y, y de tenerle más respeto, porque en efecto le estamos asesinando. Este, nosotros nos levantamos y ya hicimos, cometimos 20 litros, ya se fueron al caño, eso es, eso es lamentable, eso es muy lamentable. Eh, ahora, eh, sin duda, tenemos que garantizar el abasto. Y eso implica eh, todos los números que ha marcado tanto la OMS como la misma ley nacional de aguas. ¿Cuánta agua necesitamos al día por habitante para suplir nuestras necesidades básicas? Eh, pues sería lo que tomamos, dos litros, y a lo mejor para mantenernos pues, decentes, un poquito limpios, etc. Pero pues ya desde que estamos bájale y bájale una taza. Eh, pues estamos sumando, casi llegamos a los 200 litros por habitante al día. Eh, Ciudad de México, no conozco bien cuál sea el consumo. Por ejemplo, aquí en estado de Guanajuato tenemos por habitante al día 120 litros al día por habitante. Y aquí somos eh, 5 millones, se traducen en números muy altos de millones de metros cúbicos al año. Y eh, Bueno... Hay usos del agua que son necesarios, como la agricultura, tenemos que mejorar nuestra eficiencia de, de riego. Ya desde ahí tenemos este, una, una, una pérdida bastante fuerte, porque nos ha faltado, por ejemplo, eh, almacenamos el agua en presas y luego la distribuimos, pero los canales, por ejemplo, no están revestidos, se pierde mucho en la evaporación, eso es un tributo que hay que pagar por vivir en, en esta región del mundo, es eh, bastante agradable climáticamente, pero se nos está yendo a la atmósfera como el 70% del agua que llueve. Entonces, si, si, si tenemos un 100 de entrada por lluvia, cuando llueve bien, años eh, buenos, eh, solamente podríamos aprovechar el 30, pero de ese 30 se nos fuga casi el 15% se nos fugan las redes de distribución, eso es lo que reconocen los organismos operadores. Este, tenemos que, eh, un cambio de paradigma sería muy deseable, es, es un poco complicado, sí tiene que ver con voluntad, sin duda. Eh, si nosotros nos ponemos a revisar la historia de países industrializados, eh, yo me recuerdo que en, a principios del siglo pasado, ríos urbanos como el Tamesis Támis, y Sena en Londres, en París, eran cloacas, eran canales de agua negra. Hubo un cambio de paradigma, hubo una voluntad. Eh, ¿Por qué no pensar que el río Lerma, que es uno de los más contaminados del centro de México, o el más, va a regresar a ser un río vivo con toda la fauna que teníamos antes? Eh, es, es cosa de conceptualizarlo y, pues bueno, moverse, sin duda el ciudadano, el científico puede llegar hasta donde lo permiten ciertas leyes, eh, hace falta organización. Son, son sueños que pues hay que concebirlos, ¿por qué no? Y bueno, comentarles, por ejemplo, el abasto de agua que había en la ciudad de Guanajuato capital hasta el siglo XIX incluso, era la cosecha de agua de lluvia. Aquí en las, las casas, originalmente había que construir una cisterna o un aljibe y, y era fundamental, cisternas, aljibes para el abasto y es una manera de cosechar el agua de lluvia, se puede regresar y en el momento que ya tenemos un recurso limitado, ya vamos a empezar a cuidarlo un poco más. Las ideas que están marcando Héctor, por ejemplo, de compostear nuestros residuos, eh, no, está, no está nada descabellada. Ya, ya llegamos en un momento eh, donde estuvimos observando cómo nos iba a alcanzar el destino, por decirlo así. Se nos está acabando el agua. Estos discursos son desde 1970. Yo me recuerdo cuando era niño. Ya, ya hablaban cuide el agua, había muchos anuncios en la tele y nos quedamos sentando a ver hasta qué horas nos alcanzó esta condición. Ya la tenemos encima, ya es una realidad que tenemos problemas de desabasto. Eh, si no llueve y no permitimos que se infiltre el agua, definitivamente, como dices, Ari, apelar a lo lento. El proceso de infiltración es lento. Primero tenemos que conocer bien nuestros acuíferos, dónde están las zonas de recarga, cuidarlas. Afortunadamente han avanzado una serie de instrumentos regulatorios, la legislación, que ya se cuida un poquito más en términos de... Eh, dónde puedes construir, dónde no, pero son pasos que al día de hoy son, son lentos, eh, es complicado tratar de acelerarnos en términos de eh, cómo revertir esta situación. Si por ejemplo en el estado de Guanajuato estamos eh, sacando aproximadamente unos 4 mil millones de metros cúbicos del subsuelo y de lo que sabemos solamente entran 3 mil, entonces tenemos un déficit, de un millón de metros cúbicos al año en los acuíferos. Ciudad de México, las cosas ya están a nivel de que se está hundiendo porque, bueno, todo el tema de, del equilibrio que no, que no conocimos, que no nos preocupamos porque no, nos, no teníamos el problema encima. Y pues, en mi opinión, pues esto puede ser reversible siempre y cuando pues exista una voluntad eh, global. Creo que podríamos empezar a, a cerrar este conversatorio. Si, si tienen ustedes algo que eh, aportar a, a esta pregunta, me gustaría saber su, su, sus comentarios, como esta idea de que ya que, que hemos estado dándole vueltas, pero como justo hacia, hacia este enfoque del... De qué si existen implementaciones o tecnologías más allá de esta idea de la voluntad de la comunidad, ¿no? Que creo que son fundamentales, son las mejores tecnologías que podemos tener, ¿no? Pero si tienen, si tienen alguna como propuesta o, o alguna idea o cuál piensan más bien que sería una, una tecnología ya sea eh, de, de uso de agua o más bien como de administración desde lo local, ¿no? Desde casa, desde la comunidad, ¿Qué, otra, qué, otra, ¿qué otras tecnologías podrían llegar a resultar? Eh, si tienen algo ahí que aportar y si no, podemos pasar a la, a la siguiente pregunta. Yo personalmente creo que más que tecnología sería no tener tecnología. Creo que la tecnología es lo que ha... O sea, no por, no por eh, este, satanizar la tecnología, ¿no? En, en mi caso yo me considero, por ejemplo, una persona muy tecnológica, eh, me encanta, pero, pero yo sí creo que la tecnología en esta idea de eh, el hombre así, este, dominando la naturaleza, que eso es lo que realmente pasó, porque... En el momento que pudimos climatizar nuestros hogares y llevar el agua y la energía a kilómetros de donde están los recursos, entonces pues ya era como, como esta cuestión omnipotente de, del humano eh, dominando la naturaleza. Y eso yo creo que es lo que ha eh, permitido que se desequilibre este, la relación con, con los recursos. Entonces, eh, digo, no, o sea, no pienso que el futuro debería de ser Mad Max, ¿no? Este, eh, así en donde este, todo, todo es eh, muy catastrófico, pero yo sí creo que deberíamos de dejar... Un poco de lado la, la tecnología en términos de que eh, eso nos haría voltear a ver otra vez nuestros, eh, nuestro entorno, ¿no? O sea, que nos preocupáramos. Porque justo Jan hablaba de, de pues sí se ha avanzado en, en, en las eh, reglamentaciones. Este, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si vas si vas a construir eh, un edificio nuevo, te piden necesariamente que tengas, por ejemplo, este sistema de captación fluida. El problema uh -huh. está en que eso lo implementan los desarrolladores inmobiliarios. Y entonces lo único uh -huh. que, hace, lo que hacen es poner esto para tener una palomita de que tienen el sistema y le dejan el problema a otro. Entonces la gente que compra este, departamentos, así en estos este, desarrollos, pues tampoco eh, se ha interesado en entender, así como entienden la tecnología, es decir, como tú entiendes tu coche, que le tienes que cambiar el aceite, que le tienes que poner, cambiar las llantas, que llevarlo a mantenimiento, o entiendes tu teléfono celular, que si la batería, que si la aplicación, o sea, eso... No lo hemos logrado entender a nivel de recursos. O sea, el, digamos que la, la, la idea sería que alguien... O sea, yo lo, yo lo pienso ya desde hace muchos años. Si yo fuera a comprar un departamento o una casa en la Ciudad de México, lo primero que pensaría es, o sea, ¿dónde está su abasto de agua? Si tiene captación fluvial, ¿cómo es, es su energía? Etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, y lo pienso constantemente porque sí considero que eso es un esencial de hoy en día, ¿no? Este, bueno, no de hoy en día, de siempre. Entonces, creo que eh, ahí es donde justo creo que puede entrar el, el arte, ¿no? Este, en términos de cómo eh, puede hacer aparecer todo esto, ¿no? O sea, como... El arte como un aparato estético, ¿no? Este, eh, esto de hacer aparecer algo que no, que no podemos ver necesariamente, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí podríamos, eh, más que usar una tecnología, hacer algo este, en, en los terrenos del arte en donde tuviéramos, eh, pues sí, de mano de la ingeniería y del diseño y de pues, todas las... Eh, eh, eh, disciplinas, ¿no? Que también ese es el problema. Así como hemos separado todos este, la naturaleza, este, pues el conocimiento está separado para que pueda ser comercializado, ¿no? Este, para que te puedan vender una botella de agua necesitas saber eh, o no saber más bien cómo, eh, de dónde viene. Entonces, Creo que debemos de volver a unir y el arte, eso es lo que tiene, ¿no? Esta idea de unir conocimientos. Y creo que por ahí, eh, pues, si le pudiéramos llamar, llamar una tecnología, ¿no? Este, yo más bien me, me, me decantaría por esa idea. Sí, justo creo que es un, es, es, tocaste un tema, este, creo que importante, que es cómo entendemos la tecnología y qué entendemos por tecnología también. ¿no? Porque, pues muchas veces a lo que ahora le llamamos tecnología, pues son, pues desde dispositivos, computadoras, este, procesos de, qué sé yo, de, de, de mecánica y cosas como bastante sofisticadas, que hay otro tipo de tecnologías que igual son súper su, sofisticadas, como el lenguaje, ¿no? De entrada ya es una tecnología que nos ayuda a, a poder comunicarnos en, en estas dimensiones como tan grandes, mundiales, ¿no? De entrada, los lenguajes, ¿no? Eh, eh, creo que ahí es interesante como el cambio de paradigma de la, de la tecnología, de entender la tecnología como otro tipo de tecnología, tecnologías que son más antiguas de las que pensamos, tecnologías ancestrales que pues, ya se usaban. Un poco regreso al tema de tecnologías lentas, ¿no? Justo, le llama, con esta idea del slow food, también está el slow media, ¿no? Que es los medios lentos. Entonces las tecnologías lentas pueden ser de repente, pues, un recurso, ¿no? Pienso. Eh, y creo que para cerrar... Esto, y en, en, en, como centrándonos un poco en la idea de fuentes de energía para futuros perpetuos, eh, pensando en las ciudades, porque pues, creo que es difícil, ¿no? Hoy en día es difícil, eh, si estamos fuera de una ciudad, quizás es más fácil no pensar en tecnología. Pero dentro de las ciudades, y con todos los recursos que ya tenemos al alcance y todo el, conocimiento de estas diversas disciplinas que tenemos también, creo que las tecnologías pueden ayudar a sanear ciudades, no, a, no sé si desentubar ríos, no ¿qué ríos pueden desentubarse? Claro que esto tiene que, que estar completamente de la mano con hábitos, no porque si desentubas un río y lo contaminas, de nada sirve, no pero desentubar ríos y volver a hacer ciudades verdes y entender como nuestro entorno de una manera más, eh, pues más cercana a, a, a, al, al lugar de donde, de donde formamos parte, que es la naturaleza, ¿no? Y fuentes de energía un poco apelando al, al, a, la, a la pieza ¿no? de agua cero, que es como un molino, ¿no? Que, que a nivel especulativo me gustaría saber si se les... Eh, ¿Qué, ¿Qué pensarían en, en este respecto en, en, en las ciudades? ¿no? Que podamos utilizar el agua, que tengan otros usos el agua. Lo tienen en presas y en represas y así, pero en esta misma idea de, de poder captar el agua o poder tener un calentador solar, ¿no? que pues, te ahorras gas, te ahorras muchas cosas, te dura. Un rato y, y, y simplemente es energía termosolar, ¿no? Es la más limpia de todas, según sé, según entiendo, ¿no? No soy tan experto. Pero en ese sentido, especulando en lo como el ideal de cómo nos gustaría las ciudades del futuro con el agua, cómo nos gustaría Guanajuato del futuro, cómo nos gustaría entender al DF del futuro, ¿qué se les viene a la mente en ese sentido? ¿Cómo les gustaría que, que fuera? ¿Cuál es su... Ahí su, su, su ideal, su sueño, ¿no? Como decía el doctor Jan, que, es, que vale la pena soñar, que soñamos en ese respecto? ¿no? Eh, bueno, les comparto algunas ideas. Eh, de, desde niño aquí guanajuatense que, que he visto cómo lamentablemente se ha ido degradando el entorno, eh, pues esta ciudad nació, ha crecido a lo largo del río Guanajuato. Y los historiadores en sus crónicas narran que en tiempo de secas, eh, este río, cuando circulaba, por ejemplo, a la altura de, de lo que es el Mercado Hidalgo, eh, había que usar eh, carretas para cruzarlo en temporada de secas. Eh, se construyeron, por ejemplo, presas, pequeñas presas que ya se asolvaron justamente con la intención de usar la energía hídrica. O sea, hay varias presas alrededor de, las, de, lo, de, pues, de todo lo que es la ciudad y se nota que había eh, una adaptación tecnológica justamente para aprovecharse de este movimiento. Y, y eso lleva a pensar cómo estaba antes, hace 300 años, por ejemplo. Sin duda, eh, había suficiente cobertura vegetal que favorecía pues, la captación de agua, la retención del agua. Y, y el aprovechamiento del agua. O sea, tendríamos que pensar en, en una retención eh, para aprovecharla. Y, y en este caso por gravedad, porque, bueno, las ciudades están eh, en partes bajas y tenemos la montaña donde se capta el agua y permitir aprovechar justamente que está arriba y vamos a, pues toda esa energía que, que movía ruedas de molino. En este caso fue, es una ciudad eh, desarrollado a la par de la minería que bueno, ese es otro tema eh, que podemos hablar de la contaminación o, o toda la afectación que ha habido, pero lo interesante es, es ir a recorrer aquí la ciudad y ver eh, canales antiguos anteriormente nos abastecíamos de manantiales, era la única fuente de abasto de la ciudad bueno, aparte de la cosecha de agua de lluvia con aljibes y, y había una tecnología que ya se nos olvidó lamentablemente eh, no hemos rescatado eh, toda esta todo este conocimiento ahí se está se está erosionando eh, haciendas eh, de beneficio que están en los cerros con canales de riego bueno no eran de riego en este caso canales para eh, para aprovechamiento del agua entonces toda esta agua la sumatoria llegaba a, a lo que es hoy la calle subterránea que lo que era un río lamentablemente ahora es nuestra nuestra cloaca mayor, digo, es, es, es, eh, tenemos que pensar en restablecer eh, por lo menos un canal que, que nos, eso sería deseable, que recoja todas las aguas de lluvia de las partes altas y un canalito sería un, un paseo muy bonito aquí en Guanajuato, obviamente ya no permitir que pasen los coches, se puede con voluntad, no, no vamos, estas ideas que estoy vertiendo... Eh, es una sumatoria de, de varios planes que ya se han sugerido, no es nada nuevo. Eh, y, y desde lo local, desde lo local podemos aprovechar incluso esa energía que puede tener un canal para, pues para algo, para algo, hasta para divertirse, no sé, para, para una situación, para que un niño vaya y ponga su, su barquito de papel, unas carreritas de barquitos, temas que, que una vez ya teniendo un, un paso como esto Cosechar esta agua que está en los cerros, eh, la podemos aprovechar. Son, son, son ideas, eh, hay, hay mucho que, que estudiar todavía. Eh, llama mucho la atención cómo historiadores hablan de, de canales de riego prehispánicos que había en el Bajío. Es decir, ya se, ya se utilizaba el, el agua del río Lerma, se desviaba. Y, y, y obviamente, pues cualquiera que tiene relación con el agua se da cuenta que es un agente motriz. Nuevamente, el problema es que nos pusimos a mover residuos. La empezamos a, a meter y se lleva nuestras, pues nuestras miasmas de nuestra casa, pero pues no se trataría de eso. Bueno, es algo de lo que quisiera contar. Eh, y bueno, agradezco muchísimo la invitación. Eh, realmente, eh, qué bueno que, que me enlacé con los compañeros de Primal. Es, es, es muy motivante ver que desde, desde la trinchera del arte a ti Ari por, por invitar y pues estamos aquí en, en, desde esta trinchera también eh, apoyando y pues vamos a, a generar un desarrollo realmente sustentable gracias gracias, gracias a, te, a ti Jan, doctor Ramos eh, compañeros Paola, Héctor que nos pueden compartir eh. Hemos platicado mucho acá en Primal justo sobre pues, ideas para el futuro. Eh, o sea, a lo mejor suena muy romántico, pero como en muchas culturas, retomar el tema de que trabajar con los niños, ¿no? trabajar con la, con la infancia, este, hemos ap aprendido de de algunos filósofos con los que hemos platicado que justamente eh, si trabajáramos, este, con, tuviéramos también otro nivel de conversación actualmente con los niños, podríamos ver qué va a haber en tres generaciones a futuro, ese mundo que vamos a, a vivir. Entonces, es una idea que eh, eh, eh, pues hemos querido adoptar aquí en, en Prima, compleja, pero creo también pues desde, desde el arte, desde mucho trabajo que se hace con compañeros artistas, también desde las instituciones, desde la cultura en general, se puede trabajar este, ello. Y pienso mucho también que en, en estas campañas de concientización, hemos también platicado mucho sobre esta palabra, ¿no?, de concientizar. Este, muchas veces como de imponer algo o de vivir regañados, ¿no? Por, no, este es el agua, este, ciérrale a la llave y todas estas este, campañas y, y como eso se toma, ¿no? Como un regaño. Pero creo que el diálogo debería de ser diferente. A lo mejor es donde tenemos que cambiar ese pensamiento y pues desde ahí proponer nuevas estrategias. Y justo eso también, ¿por qué no pensar...? Trabajar esas estrategias con, con los niños, ¿no? Imaginando ese ese futuro. Este, pues conforme a lo que comenta Jan, creo que también esta, eh, este cruce entre disciplinas, digo, para nosotros también el, el poder conocer el trabajo de Jan, tener esta plática, creo que es un, un guiño, ¿no? A, a, a eso, ¿no? Un, desde diferentes localidades, pensamientos, disciplinas, el trabajo, las concepciones que se tienen, para juntos otra vez poder ahí engranar o diseñar esas este, estrategias o tecnologías a futuro. Sí, creo que, que, que ahí eh, engarza muy bien con, con el tema de... de de lo lento, ¿no? De, lo, de, de ir despacio. Porque siempre está esta idea de, de cambiar al mundo en tu, en tu tiempo de vida. ¿no? Entonces, uh -huh. tiene, hay como esa prisa. Que bueno, es lo anterior. ¿no? Ajá, como, no sé si es la prisa o cómo llamarle, o sea, como esta cuestión de dejar un legado, dejar un cambio. Este, porque pues, la vida es un instante para, para los humanos, ¿no? y en ese sentido se vuelve muy ególatra porque entonces es lo que tú vas a vivir y tal vez eh, esto que estamos de lo que estamos hablando tal vez no nos va a tocar pero eh, tendríamos que pensarlo justamente para estas generaciones eh, hacia adelante como dice Paola, ¿no? y también Tres generaciones hacia atrás nuestras, o sea, es decir, eh, cada vez eh, también tenemos esta idea, bueno, vemos mucho esta idea de que cada vez que lleva una nueva generación, este, pretende rehacer todo porque lo que hizo la generación pasada está equivocado, ¿no? Y creo que nos tendríamos que quitar todas esas preconcepciones eh, porque lo único que hacen... Eh, es que sí, es un círculo en este, el que no avanzamos, ¿no? Porque estamos como reiniciando cada vez todo. ¿no? Y en ese sentido, por eso creo que muchas de las acciones que se toman de, ya a nivel gubernamental o a nivel este, ciudadanía tienen que ver con esa rapidez otra vez, ¿no? O sea, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que sucede en todos los gobiernos que llegan? Este, ah, bueno, pues vamos a cambiar banquetas, ¿no? Entonces está la ciudad este, llena de hoyos, baches, este, que están cambiando banquetas, ¿no? Están este, rehaciendo lo que se ve, ¿no? Lo que se va a ver en, ese, en esa etapa de gobierno. O sea, tal vez el cambio debería de ser uno en donde no se va a hacer nada más que planear, ¿no? Va a haber... Tres gobiernos que lo único que van a hacer es traer a gente de unas dos generaciones atrás la, eh, y unas generaciones adelante para planear de aquí a 20 años, a 50 años. Y, y, y pues eso, ¿no? O sea, este, también es una cuestión como energética. Toda la energía que vas a utilizar ahorita se va a empezar a desarrollar después. Pero hay como esa prisa por demostrar también, ¿no? Y, y, y justo esto de los niños creo que sí es muy importante porque nosotros aprendemos muchísimo de, de, de los niños. Este, eh, esta, nosotros, eh, desde, desde que tenemos este proyecto de 754 milímetros, mucha gente nos dice que qué padre, que para hacer conciencia... Y, y de alguna manera había algo que como que no nos cuadraba, como que no, no, no, no, no nos sentíamos este, como, cómodos no, con, no. Con, con esa idea, ¿no? De, de que sí, sí. Si, ese, si ese proyecto era para crear conciencia y concientizar. Y nos dimos cuenta justamente con, este, con nuestro sobrino que tiene siete años, digo, en, el, en la época en que este, nos dimos cuenta, pues, a lo mejor tendría cinco eh, y esta anécdota la cuento porque justamente es eh, lo que creemos por qué las campañas de concientización no funcionan. Este, no me acuerdo qué estábamos haciendo y entonces pues yo le, le decía, le di una indicación a nuestro sobrino y me volteó y me dijo muy serio, ya sé lo que tengo que hacer, pero no me gusta que me lo estés repitiendo constantemente. Y entonces dije, ah. Ahí está el problema. Las campañas de concientización hacen eso con nosotros. Nos infantilizan porque todo mundo sabemos que no debemos de tirar el agua, que no debemos tirar basura, que no debemos... O sea, eso ya lo sabemos, pero nos lo están machacando. Y entonces lo que hace es que nos infantilizan porque parece que no podemos aprender. ¿no? Entonces creo que también tenemos que cambiar esa forma, ¿no? de, de justamente de esta idea de llegar a un lugar... Y venimos a salvar y a concientizar y a, a tener la verdad absoluta, sino tenemos que cambiar también esa forma de acercarnos con los otros, este, acercarnos a los problemas, de, de, a nuestros gobiernos, a la ciudadanía. Eh, y, y sí, creo que, que esas son las tecnologías que deberíamos de pensar para el futuro, no unas tecnologías suaves, ¿no? Sí, pues me, me, me parece que es un muy buen cierre, como buenas conclusiones, ¿no? Entender que, que hay tecnologías lentas y hay tecnologías suaves también, ¿no? Que no necesariamente la, la velocidad, la innovación y el progreso es el, el mejor camino siempre, ¿no? Eh, probablemente el, no es... Eh, en porcentaje es el, el, el menor por ahora, como vemos las cosas en la situación en la que estamos, ¿no? Pero la combinación de, de tecnologías, ¿no? La combinación de disciplinas y la combinación de generaciones, creo que es como una buena, una buena combinación para pensar el futuro y para poder estar ideando y planeando, ¿no? Eh, un poco la perspectiva, creo que es interesante, sí, pensar a tres generaciones adelante y atrás para poder saber dónde están las, las, eh, las fallas o, o los aciertos, ¿no? Y pues creo que les agradezco mucho, creo que cerramos ya esta, esta charla, eh, este conversatorio. Les agradezco muchísimo. Eh, quiero agradecer al, al Cervantino por, por el espacio, Centro de Cultura Digital, a la Universidad de Guanajuato también, Secretaría de Extensión, a Primal Studio y al doctor Jan, que nos acompañan, y hicieron eh, muy rica esta conversatorio. Y pues a todo el público que nos está viendo, ojalá y pues les, les guste esta charla y pues se lleven algo, algo a su casa, un, un este, una, una gotita, un jarrito de agua. <ríe> Muchísimas gracias. Gobierno de México.